¿Cuál es la situación actual en estos términos? La realidad en estos tiempos y únicamente con prestar atención a los diarios informativos, nos damos cuenta de cómo sufrimos olas de frío, grandes incendios forestales, sequías, contaminación, grandes desastres naturales, que en gran medida están asociadas a una de las grandes preocupaciones a nivel mundial en la actualidad. Estamos hablando del cambio climático. Si nos preguntan quién o quiénes son los causantes de esta situación, la respuesta que obtenemos es que la acción humana es la que está fundamentalmente detrás de esta grave situación. Podéis observar aquí cómo las causas están relacionadas con nuestra propia conducta irresponsable y algunas de las consecuencias derivadas de este comportamiento. La situación ha llegado a un punto tan preocupante que la ONU ha puesto en marcha la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para tratar de conseguir un futuro mejor. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nacen a partir de un acuerdo en el año 2015. En concreto, existen 17 objetivos, tal y como se detallan en la siguiente tabla. Estos 17 objetivos están acompañados de 169 metas a conseguir en un futuro próximo y 232 indicadores a tener en cuenta. Dentro de estos 17 puntos nos vamos a centrar en 5 de ellos, dado que son los que están relacionados en mayor medida con cuestiones ambientales. El objetivo número 6 es agua limpia y saneamiento. Entre los problemas ligados a este objetivo se encuentran las sequías, que tienen como consecuencia la destrucción de cosechas y muerte de ganado, pero también están detrás de los incrementos en los precios de la luz o de los alimentos. Otro ejemplo recalcado por la ONU es que más del 80% de las aguas residuales consecuencias de la acción humana son vertidas a los ríos o al mar sin ningún tipo de tratamiento y con la consiguiente contaminación. En este sentido, las metas que se han propuesto están ligadas a garantizar un acceso universal y asequible, reducir la contaminación y proteger los ecosistemas, mejorar en la consecución de un uso eficiente de los recursos e incrementar la participación de las comunidades locales en el diseño de políticas. El séptimo objetivo está relacionado con la energía. En concreto se menciona un acceso seguro, sostenible, asequible, no contaminante y universal destacando este acceso como esencial para el desarrollo de las economías. A día de hoy, es vital fomentar el uso de las energías renovables, así como las mejoras del rendimiento energético si queremos luchar contra el cambio climático. Algunos datos que nos señala la ONU son que la energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. O, por ejemplo, también señala que en el año 2015, únicamente el 17,5% del consumo final de energía fue de energías renovables. Las metas propuestas por la ONU se enfocan en el acceso universal asequible, seguir en una senda de expansión de las energías renovables, mejorar las infraestructuras y conseguir una mayor cooperación internacional. Se incluye también como objetivo de desarrollo sostenible la acción climática, en concreto destacan adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. En este objetivo se recalca el gran impacto negativo que tiene el cambio climático a nivel mundial, tanto en la economía como en la calidad de vida de las personas. Datos interesantes señalados por la ONU en torno a esta cuestión son que, por ejemplo, entre el año 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados centígrados. Esto quiere decir que por cada grado que aumenta la temperatura, la producción de cereales se reduce un 5% aproximadamente. Otro ejemplo, los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y de hielo ha disminuido y ha subido el nivel del mar. Entre 1901 y 2010, el nivel medio del mar aumentó 19 centímetros. Un último ejemplo, las emisiones mundiales de dióxido de carbono, el CO2, ha aumentado casi un 50% desde el año 90. En este sentido, las metas propuestas por la ONU son, por ejemplo, un fortalecimiento de la resiliencia y capacidad de adaptación a los riesgos, también la toma de medidas contra el cambio climático, una mayor concienciación y planificación, así como el cumplimiento de los objetivos marcados en la Convención Marco de las Naciones Unidas. El objetivo 14, Vida Submarina, se trata de conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Datos importantes que recalca la ONU son que más de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento. También destacan cómo los subsidios a la pesca están contribuyendo al rápido agotamiento de muchas especies. En este sentido, las metas propuestas son, principalmente, reducir la contaminación, proteger los ecosistemas marinos, minimizar la acidificación de los océanos y mejorar las regulaciones vigentes y tratar de aumentar los conocimientos existentes. El objetivo 15 es la vida de los ecosistemas terrestres, que no es más que gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener también la pérdida de biodiversidad. Es decir, es crucial entender que la pérdida de biodiversidad va a tener implicaciones en la calidad de vida humana. ¿Qué datos nos señala la ONU a este respecto? Por ejemplo, entre el año 2010 y 2015 el mundo perdió 3,3 millones de hectáreas de áreas forestales. Además, más del 80% de la dieta humana está compuesta por las plantas. Solo tres cultivos de cereales, el arroz, el maíz y el trigo, proporcionan el 60% de la ingesta energética. Y finalmente, otro dato de interés, es que el 8% de las razas animales están extintas y el 22% está en peligro de extinción. A este respecto, la ONU ha propuesto como principales metas reducir la contaminación, una mayor gestión sostenible, luchar contra la desertificación y llevar a cabo medidas de protección de los hábitats y medidas para luchar contra el furtivismo y el tráfico de especies.